¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva conversación aquí en cauquenesnet.cl a través de nuestra plataforma de Facebook. Estamos con dos invitados, dos personas que se están postulando para ser parte del Consejo Municipal 2021 2021 de la comuna de Cauquenes. Vamos a partir presentando a Juan Carlos Álvarez, quien es independiente, va eh, por un cupo Evopoli tiene 63 años de edad, es músico, es exdirector de la banda municipal de Cauquenes, trabajó en la Casa de la Cultura desde el año 2010 al 2018, trabajó con bandas escolares, así que un hombre que también es muy, muy reconocido en la comuna de Cauquenes. Juan Carlos, ¿cómo está? Bienvenido a CauquenesNet.cl. Hola Patricia, aquí estamos muy bien, bien. Qué bueno, y también estamos con nuestro otro invitado, se trata de Héctor Ricardo Palacios, él es independiente, va en el Pacto de la Democracia Cristiana, Pro y Ciudadanos, tiene 51 años de edad, casado, dos hijos, vive camino a Posillas actualmente, en los 90 llegó a nuestra zona a trabajar en el rubro maderero, eh, sin embargo, eh, dice que tiene una serie de oficios, de profesiones, ha sido mecánico, transportista, pesquero, tripulante de embarcaciones, contramaestre en alta mar, marino de cubierta, y también en el último tiempo se le conoce por eh, su trabajo eh, relacionado a los movimientos sociales y también algunas causas ecológicas. ¿Cómo le digo Héctor o Ricardo? Eh, hola, buenas noches Patricio. Sí, eh, a mí todo el mundo me conoce por Ricardo. El tema que hoy día el, por el tema voto, de Héctor es claro. por el tema de Cervel, sí, correcto. Entonces, no sabemos cómo Cervel nos va a dejar tipificado, ¿cierto?, por Héctor, Ricardo Palacios o Ricardo Palacios. La opción nuestra, aquí en la familia, lo tomamos como Ricardo Palacios, pero Héctor, bueno, veamos qué pasa. Muy Eso, bien, le vamos a llamar eh, Ricardo. Eh, de todas formas, sí, Héctor, no doctor. sé. Secas. Vamos viendo ahí sí, Ricardo, Ricardo, cómo se Ricardo, da en la, en la Ricardo, noche Ricardo. esta situación. Vamos Perfecto. a partir con, con la primera pregunta, que se la voy a hacer a Juan Carlos, um, y que tiene referencia o que hace alusión a cuál es la motivación de querer emprender este camino como concejal por la comuna de Cauquenes. Bueno... La verdad es cosas que yo en realidad eh, había tomado la decisión de presentarme anteriormente, en la candidatura anterior, pero ahora me decidí porque quiero recuperar el Cauquenes de antes, el Cauquenes eh, artístico, la cultura, todas las actividades artísticas donde yo participaba regularmente. Entonces, es por eso que me motivé un poco para poder sentir ese cauquenes que yo conocí hace mucho tiempo atrás, de los años 80 hacia adelante, porque yo soy copiapino además. Llegué hace más de 40 años a Gauquienes. Entonces, tengo muy bonitos recuerdos, me quedé aquí, formé mi familia aquí, y hoy día estoy... Eh, postulando a esta candidatura de concejal por el cupo de Bópolis que me dio la, la posibilidad de poder eh, presentarme, y poder, eh, la motivación es eso, eso, poder recuperar el cauquenes de antes, ese cauquenes donde todos nos conocíamos, donde todos nos saludábamos, y no teníamos rencor con por ninguno. Entonces, ese, eso, eso quiero que se recupere el cauquenes Juan Carlos, ¿y por qué no prosperó la anterior candidatura de concejal? Tuve otros problemas eh, familiares y con, no, no, pude, no pude participar activamente, en realidad, eso fue lo que pasó. Y a última hora mi mamá se enfermó, tuvo en Santiago, y, y tuvimos que como familia apoyar esa parte, porque mi mamá tiene 91 años. Entonces, eh, eh, soy orgulloso de decir eso, ¿eh? además. Entonces, tengo larga vida. Y, y por eso fue que, Decayó un poco en mi, mi energía y mi fuerza, sabes cuando eh, postulé la, la vez anterior. Muy bien, y, y ya ha tenido la posibilidad de estar en la calle, de estar en contacto con las personas, ¿cómo la gente se ha tomado esta candidatura suya a concejal? Bueno, la gente que me conoce lo, lo ha tomado bien, dice, vamos contigo, te apoyamos. Es que yo he trabajado harto en lo que es cultura, en todo lo que es la parte artística, He formado grupo, yo era integrante de un grupo musical de los años 80 en, en el rock latino, el grupo Spiga Show, que, fue, que marcamos una etapa de los años 80 hasta los 90. Eh, tocábamos en la plaza, se juntaba mucha gente y hacíamos estas actividades. Era un cauquene espectacular y ese es el que quiero recuperar. Muy bien, y vamos también a consultarle a Ricardo ¿Cuál es su motivación por asumir este desafío, esta campaña como concejal por la comuna de Cauquenes? Bueno, eh, primero que todo saludarlo, ¿cierto? A don Juan Carlos, a Patricio, ¿cierto?, por la oportunidad de, de haberme ofrecido por esta entrevista, ¿cierto? Y, y saludar, ¿cierto?, a, a los cauqueninos y cauqueninas de acá de esta preciosa comuna cauquenes. A ver, eh, la pregunta, eh, el por qué. Bueno, por. Por razones, no sé, creo que las personas a esta edad, yo tengo 51 años, como dijo Patricio, eh, hemos adquirido... Eh, ¿Perdón? coincido digo yo. Sí, Juan Carlos. <risa> 51 todavía aquí, ahí en la carretilla, como se dice. Entonces, eh, eh, eh, durante cuando Patricio me preguntaba eh, una especie de, como saber la el, el, el formato de cada persona, el currículum, la experiencia. Eh, cuando uno llega al medio siglo, creo que, y cuando todos llegamos, ¿cierto?, eh, tenemos un, un concepto de vida plasmado, ¿cierto?, en base a lo que ha vivido. Entonces, hoy día, eh, que ya vivimos ya 18 años con mi familia acá en Cauquenes, ¿cierto?, conociendo a este Cauquenes, ese Cauquenes que decía don Juan Carlos, nosotros veníamos a De Constitución acá en la micro de Doña Luchita de bus de amigos, imagínense, imagínense que eran seis horas lindas de viaje para llegar acá, y más encima fumaban los caballeros también Ajá. pero bueno, esa es parte de la historia y eso es lo que es bonito y recordarlo y mantenerlo entonces, volviendo a la pregunta eh, la motivación es por la experiencia, por las causas que hoy día nosotros nos hemos envuelto por ejemplo, cuando mencionó el tema del medio ambiente el venirnos al campo nosotros a vivir tranquilo y en paz ya no lo es aunque hoy día cambia Hoy día cambió. Hoy día tenemos problemáticas muy serias acá en el campo. Eh, se, llegaron las grandes empresas a hacerse cargo de los campos, ¿cierto? Y hoy día el territorio lo está pasando mal. Fue por eso que nace la idea de, de defender el territorio. Fue por eso que nace la idea de manifestarse un día conjunto con mis vecinos acá del sector de la Yola, ¿cierto? De camino a, a, a Posilla, todas estas familias que estamos afectados y muchas más. Es por eso que salimos como una manifestación ciudadana, ¿cierto? Una vez pero esto no paró ahí, siguió, y siguió, y siguió, bueno, llevamos dos años y medio en esto, y fundamos una agrupación acá, fundamos agrupaciones varias, ¿cierto? Entonces, de ahí nace la inquietud, desde el territorio, para el territorio, poder representaros, como dice el español, en, en, en, en, en, en, en esta, esta es la oportunidad ciudadana que, tiene, que, que, que necesita don Juan Carlos, que necesito yo para poder plasmar dentro del consejo, ¿cierto? La, la, las problemáticas que tenemos hoy día, ¿cierto? No solamente en la comuna, en la ciudad, también en el campo, principalmente, que ahí nos estamos viendo afectados, porque si el campo no produce, la ciudad no tiene. Entonces, Así es vamos. Ahí nace la idea de de termino, el tiro, nace la idea de esto de y después puedo explicar con más calma esto, Patricia. De impulsar la candidatura. Muy bien. Eh, vamos a seguir, vamos a tener más tiempo, como señalaba anteriormente, para profundizar en los temas. Pero la primera pregunta eh, que nace del, de este diálogo reciente con ambos es que ambos son afuerinos, por decirlo de cierta manera. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando de repente en Cauquenes se escuchan voces... Eh, como invalidando a las personas que llegan de otras partes a la ciudad, como por ejemplo para asumir cargo. En el caso de ustedes, con muchísimo tiempo ya arraigado en la ciudad, definitivamente ustedes eligieron vivir en, en Cauquenes. Pero, pero, ¿qué les parece cuando hay gente, cuando hay personas que invalidan opciones solo porque no son nacidos, comillas, en la ciudad? Partimos con ustedes, Juan Carlos. Ah, ya. Eh, en realidad yo vivo más de 40 años. Aquí. Mi papá era de, de este sector de Chanco y nosotros llegamos a vacunarnos aquí por él. El Curiló se vino para acá y llegamos acá. Yo llegué y tenía 12 años, hoy día tengo 63. Entonces ya soy un cauquenino de pecho y lomo tomo y lomo. De tomo y lomo eso, de tomo y lomo. <risa> y tengo mi familia, tengo mis hijas, mis nietos, toda mi gente aquí en Cauquena. Entonces ya, y cuando he salido otras veces he estado en, otro, en otras partes trabajando, en Curicó tuve la otra vez, pero eh, Cauquena lo tira uno le llama. Y, y volver nuevamente a Cauquenino. Entonces, ya usted se identifica plenamente como un Cauquenino más. Exactamente, soy un Cauquenino más. Un cauquenino más. Mis hijas son Cauqueninas, mi mujer es Cauquenina. Y, y así. ¿Y usted, Ricardo? Bueno, eh, si llevamos a, a, a profundo eso, creo que ya la mentalidad de las personas ha cambiado creo que antes era más severo eso, no, no es de acá, eh, a, a lo mejor funciona, eh, no sé, pero creo que es, es, es valedero, es, yo soy maucho, cierto, de corazón, soy de Constitución, 100 kilómetros más allá, no debiésemos tener diferencias, somos prácticamente provincia y comunas amigas, así que yo para mí para constitución mí le resto una importancia. Constitución nada más que alguna vez fue parte de la histórica provincia de Maule, cuya capital era cauquenes así que, muy hermanas las, las comunas. Vamos a partir de inmediato eh, con los temas, ya a tratarlos en más profundidad, y vamos a partir ahora con usted, Ricardo, que nos dé un diagnóstico del Cauquenes actual a su juicio. Bueno, eh, como dije antes, eh, llegué el año 95 dejando Maderas en mi camión a, a Maderas Laguna Azul, Málaga. Hoy día esa empresa no está. Y, y pucha que hace falta, porque era una tremenda empresa que era de tres Tremontes, ¿cierto? Y, y llegábamos, no llegábamos un camión, llegábamos 15 camiones cargados de la sexta región, de la de Licantén, Gualañé, de llegaba madera a, a, a Málaga, trozos foliables que se trataba llegábamos en la noche, teníamos que dormir a, en la cancha. Entonces, hoy día falta, faltan eh, industrias productoras, ¿cierto? De trabajo generadora de trabajo. Pero ojo, no estoy diciendo que nos vengan a, a invadir de empresas, delante lo dije, hay empresas, pero ¿de qué forma están las empresas hoy día? O sea, ahí hay un, un doble sentido de, en, en el bien dicho de la palabra, ¿cierto? Porque eh, a Cauquenes le falta actividad económica, Cauquenes le falta mucho que trabajar el, el agroturismo, ¿cierto? Eh, eh, el ecoturismo, perdón, y, y todo ese tipo de cosas hoy día está, como dijo el señor delante, hoy día está como sepultándose poco a poco, y eso es lo que hay que reactivar un Cauquenes, que sea ecológico, que, que volvamos a tener los ríos con agua. Que las empresas que están sean participativas con la comunidad también, no solamente se lleven los recursos, por ahí va el trabajo de, de, de, de, de lo que les voy a mencionar más adelante. Entonces, es necesario, es justo y necesario ver un formato diferente, nuevo, activo y productivo. Necesitamos levantar las economías circulares, necesitamos actividades que, que lleven a crecer, porque demográficamente tenemos que crecer como ciudad. Eh, nos estamos quedando un poquito en el, en el pasado ahí, eh, así lo veo yo, como perspectiva. Eso, Patricia. Y usted, Juan Carlos, ¿cuál es su diagnóstico actual de la comuna de Cauquenes? Bueno, Cauquenes, eh, bueno, primeramente con Ricardo ahí, con don Ricardo, más joven que yo, voy a <risa> eh, eh, Todos el nos lolos. aquí. <risas> eh, en realidad tiene toda la razón de lo que ha eh, dicho. Lo, lo he o sea, eh, tenemos que reactivar la economía y no perder lo que ya teníamos. O sea, se han pedido perdiendo alguna industria, por ejemplo, como era la cajonera, que generaba mucho empleo o sea, eh, eh, esa fábrica de, de madera que había aquí. Y así, pues, y, y varias cosas más se han ido perdiendo, se ha ido perdiendo todo. No sé, pero él, me, él decía en una parte, decía, no queremos eh, volver a, a lo de atrás, yo quiero volver a lo de atrás, con lo artístico, con lo cultural, con la energía, con la alegría, porque de ahí nace todo, después vendrían todos aquí a poder decir, voy a colocar una industria, todos querrían volver a, a esta ciudad tan añorada, el paraíso terrenal que llamo yo, porque aquí este, este es un paraíso terrenal. Para mí, ¿eh? porque tenemos todo, tenemos la tranquilidad, tenemos el mar a 30 minutos, el, el campo, que faltan algunas cositas que hay que, que abordar ahí y tiene toda la razón don Ricardo ahí entonces yo creo que desde ese punto de vista eh, concuerdo plenamente con él Juan Carlos, usted, usted hace alusión, ¿verdad? a volver atrás pero en el sentido de recuperar eh, algunas recuperar. cosas que se, que se han perdido no, no en el sentido de retroceso que, que hacía alusión Bien. Ricardo eh, y usted lo, lo señalaba o lo apuntalaba más por el tema eh, de lo cultural. Propongo que el tema de lo cultural lo abordemos un poquito más en profundidad en un ratito más, sin embargo, sí. eh, me encantaría que me contara usted, Juan Carlos, eh, qué siente eh, referente a cómo las actuales autoridades han manejado eh, la comuna que se ha perdido, por ejemplo, el tema cultural, o que no se ha logrado retener a empresas que sí daban trabajo a cauquenes, eh, la pregunta después va a, también a Ricardo, pero partamos con Juan Carlos. Ya, eh, bueno, yo en, en esa parte de las autoridades, en realidad todas la, la, las administraciones anteriores han aportado algo. Lo que pasa es que ha faltado un poco de, de fuerza, de energía para poder contener lo que eh, hemos perdido, en, en cierta forma. Pero en realidad yo creo que eh, hay que seguir avanzando en, en, en los temas, eh, las autoridades... No digamos que lo han hecho mal. Toda la, todas las autoridades o las administraciones anteriores han puesto su granito de arena y hemos ido avanzando. Lo que pasa es que tenemos que seguir avanzando y no peleando. Unirnos todos para que sigamos avanzando más. Pero tomando un poco eh, esa referencia que es usted el granito de arena, ¿el granito, ¿el granito de arena ha sido insuficiente o se han demorado en poner los granitos de arena? ¿Cómo no lo sé, ve usted? Si será por eso. Yo lo veo que ha sido un poco lento, pero ha pero avanzado un poco, ¿no? ¿no? No digamos que voy a criticar profundamente las administraciones anteriores, y, y, esta, y además que tenemos que poner a pensar que a veces eh, hay cosas que impiden algunas cosas como esta misma pandemia, ha impedido incluso hasta el gobierno nacional poder avanzar eh, y abordar algunos temas específicos. Entonces, nos ha jugado mucho en contra, nos jugó mucho en contra el terremoto, que hay que levantarse, que hay otras prioridades que abordar. Entonces, eh, eh, por eso que a lo mejor hemos sido lentos en el avance de todo. Entonces hemos dado prioridad a las cosas que nos han ido abordando o aquejando en, en el momento de ahora. La pandemia, el terremoto eh, esto, y varias cosas más. Y usted, Ricardo, ¿cuál es su percepción al respecto? ¿Cómo evalúa también el, el desempeño de las autoridades en torno al diagnóstico que usted mismo entregaba? Bueno, yo voy a discrepar un poquito del, de la opinión de don Juan Carlos, porque me gusta ser franco y sincero. Eh, el hecho de tener uno, o poder visibilizar, yo he trabajado en varias regiones, en varios sectores, y estar viviendo una continuidad de tiempo acá y, y, y yo repente cuando dije que a lo mejor me transportaba el micro de doña lucha o los buses amigos cierto eh, lo dije un día o sea me bajaba al terminal eh, interbú eh, y había un hoyo y ese hoyo hace seis meses siete meses se tapó con simbolismo con 42 fotos con un ejercicio maquinaria, con gente tapando el hoyo de la salida del terminal. Conozco otro bache que está al lado de la calle Carrera, que del terremoto o de antes del terremoto está todavía está ahí. Yo no critico la autoridad porque yo sé que no es resorte del municipio, a lo mejor de, tal, sabemos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas, son, pero hay gestores. Y los gestores son los concejales, los que tienen que tener los ojos para la comuna. Eh, eh, eh, si el alcalde no lo ve, bueno, para eso también está el equipo de concejales. No, no, no. A ver, no quiero ofenderlos, pero tener eh, hoy día concejales sordos, mudo y ciego, creo que le hace un daño tremendo al crecimiento y el desarrollo de Cauquenes. Ricardo, Entonces, usted le dice sordo, eh, mudo y ciego. ¿Considera que no han hecho el trabajo los actuales concejales, los actuales integrantes? Yo del soy Consejo bien Municipal? franco y conociéndolo, de todas maneras, he tenido relaciones con algunos, y han tenido alguna capacidad, porque tenemos muy cercana la relación por el tema de, de estas problemáticas que hemos vivido en conjunto. Entonces, ese, esa falta de compromiso le hace daño a la ciudad, le hace daño a los ciudadanos. Entonces, a esta altura hay que ser sincero y franco. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a tener los nuevos, los nuevos y que llegamos los nuevos postulantes, concejales y concejales, cierto, eh, vamos a tener la varita mágica. Pero también sí hay que hacerse responsable del cargo del que estamos optando. Porque si dejamos que pase o se herede de un... De un de cuatro años a cuatro años a cuatro años no, no tenemos el avance esperado, siempre nos proyectamos todos, todos somos votantes, todos necesitamos una buena concejala y un buen concejal que nos represente. Nosotros votamos hace tiempo acá, entonces también vemos que ahí, y vivirlo en carne propia, eh, eh, eh, el decir, mire señor concejal, nosotros necesitamos tal y tal cosa, está pasando algo en este sector, y omitir eso, creo que hay una falta de responsabilidad. Entonces... Como dijo Juan Carlos, tampoco vamos a pelear, eh, no se trata de eso, pero también las cosas es que decir en su momento, ve, vienen nuevos cambios, ¿cierto? Vienen nuevas autoridades y ojalá que estemos a la altura. Esa es mi opinión, o sea, no que, quiero ahondar más en el tema porque de verdad. No, no, no. Lo, Adelante, que decir a lo, mejor, lo, lo que quiere decir a lo mejor, Ricardo, es que no preocuparse, sino que ocuparse de, de, lo, de los problemas eh, vigentes. Porque preocuparse, yo me puedo preocupar, me voy para la casa, y voy preocupado. Pero no me ocupo de los sí. problemas reales que. que eh, eh, vamos razón. a la acción, acción y reacción. Son dos cosas que van muy sí. de la mano. Juan Carlos, para usted también, para usted claro. también los concejales son así de estilo Shakira, bruto, ciego, sordo y A propósito de, de la figura que puso ahí Ricardo. Sí, sí, sí, sí. Yo me, me ha tocado hablar harto con ellos. ¿eh? Yo, yo he pedido hartas cosas, eh, pero en realidad eh, no se han concretado, eh, han dado vueltas por ahí. Pero eh, a mí me encanta mucho este grupo de, de, de, de candidatos que hay hoy día. Hay más de 35, algo así por ahí, por el estilo. Y son gente joven, ideas nuevas, como don Ricardo, que viene preocupado de un área específica que donde eh, lo ataca específicamente a él. Entonces. Eh, y, y me gusta todo este, este tipo de juventud que hay, para poder abordar los temas diferentes. Bien diverso el grupo de concejales. Estamos conversando con Juan Carlos Álvarez, candidato a concejal en cupo de evópoli y también con Ricardo Palacios Mondaca, independiente, que va por el pacto de Cepro-Ciudadanos, aquí en cauquenesnet.cl. Ya conversamos un poquito, ¿verdad?, de, de los diagnósticos. Eh, y eh, Ricardo planteaba un tema que es importante y que en el último tiempo también se ha hecho relevante en la comuna de Cauquenes y en la provincia de Cauquenes, que es el tema de la escasez de agua. La sequía por una parte, el saqueo, dicen otros, por otro lado. Para usted, Ricardo, ¿cuáles son las causas de esta escasez hídrica que vive la comuna y la provincia de Cauquenes? Bueno, eh, considerar que que es lo que voy a expresar, lo, porque soy el instrumento que lo voy a decir. Porque es un trabajo mancomunado con mucha gente, con agrupaciones que se tuvieron que activarse, organizarse, nacen agrupaciones nuevas, hoy día acá en Cauquenes, eh, de nombres muy conocidas, más las antiguas que han habido, y hoy día tuvimos que levantar un movimiento en base a eso, eh, eh, para poder tener un poco de voz y de participación ciudadana en esto. ¿Qué, qué sucede? En el pasar del tiempo, claro, como, como tenemos un Cauquenes como zona de rezago, ¿cierto? Se le abrió las puertas a la empresa. Hoy día las empresas llegan, especialmente estas empresas extractivistas. ¿Para qué vamos a hablar de las forestales si las forestales ya están 40 años con historia acá? Nos sacan los bosques de todos los, de, todo, de todos los, de todos lados, ¿cierto? Norte, sureste y oeste. Pasan los camiones cargados por la plaza, ¿cierto? Somos somos ciudad de tránsito, ruta de la madera, lo dije el otro día, ruta de todos los productos de insumos para las grandes empresas, pero solamente nos quedamos con eso. No hay, no hay transportistas, camioneros, cauqueninos que trabajen para afuera, hasta, hasta el celco. No hay camiones que cosechen en este tiempo uva para eh, Conchitor, Hondurraga, Santa Carolina, casas patronales. No tenemos trabajo los transportistas, yo también, usted eh, lo dijo, Benete, también soy camionero. Entonces, eh, hoy día yo a mi a mis colegas, a mis compañeros camioneros también les dije no podemos estar en un paro de la novena región cuando tenemos un problema local acá tenemos un problema de, de falta de recursos de falta de que las empresas tengan más compromiso con, con, con la ciudadanía, con el pueblo al, al, al cual están sacando su riqueza y dentro de estas riquezas está el agua nosotros no hemos visto la necesidad de luchar con una gran empresa acá que es Undurraga y yo no tengo miedo de decir el nombre y apellido a esta empresa porque está aquí tiene harta superficie de viña como Conchitoro, como Casas Patronales, como muchas más que están un poquito más en la periferia norte de Cauquenes, pero puntualmente ellas ella, ella no están haciendo un muy buen trabajo. Se cortaba año tras año el río. Llegaba a noviembre y diciembre, sequía, se cortó el río. Claro que la sequía corta los ríos, especialmente el año pasado o el antepasado, que eran los años más secos, que, que la DGA tiene el registro de que es el año más seco. Entonces, por ahí nace la inquietud de una vecina y descubre esta vecina, mujer, un saludo para ellas también, porque son valientes. Las agrupaciones se han hecho en base a mujeres valientes que se han atrevido a denunciar. Hoy día la mujer cauquenina tiene esa valentía de decir, yo publico, yo uso la red social para decir lo que está pasando en mi casa, en mi patio. Entonces, acudiendo a ese llamado a estas agrupaciones, hemos estado ahí como atentas. Y claro, fuimos a visibilizar, fuimos con personal calificado, ingeniero, ¿cierto?, ingeniera también, eh, y claro... ¿Qué vieron, Ricardo? una, ¿ah? ¿Qué, qué es una que empresa vieron, que dice tener derechos de agua del río Gauquénet, que dice tener eh, 79 litros por segundo, ¿cierto? Estamos de acuerdo, ya, ok, pero esos 79 litros por segundo son millones de litros diarios. Pero esta misma empresa tiene la capacidad de hacer esto de noche, coloca otra bomba y saca los mismos 79 con dos bombas, créame, y sumen todo esto, son 16 millones de litros que está sacando una viña hoy día, 24 horas. Y resulta que aquí en el sector de La Loyola no tenemos agua. No vamos a vivir agua del río, por supuesto, tiene que ser un agua procesada. Pero ¿por qué tenemos riqueza y acá al lado tenemos pobreza? O sea, estamos viendo un panorama crítico. Y este panorama hay que visibilizarlo, hay que mostrarlo. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo, tuvimos también la organización llamada Codex. Ah, y así muchas agrupaciones que, que fuimos capaces de tener este, este ritmo de trabajo, cierto, de llevar esta causa y poder mostrársela. Decir sinceramente y prácticamente esto no es sequía, es saqueo. Y lo tenemos ahora. Lo, lo detengo ahí un ratito para que también Juan Carlos nos dé su opinión referente a este tema y luego retomamos un, un poco más. Juan Carlos, cuénteme, ¿cuál es, cuál es su opinión eh, referente a esta situación que vive cauquienes, que viven en sectores rurales principalmente? Don Ricardo la conoce de, en profundidad esa situación y yo creo que la gente de su sector lo ha vivido, lo ha sufrido también. Y ahí está el trabajo de los señores concejales, la fiscalización, de abordar esos temas para poder ir viendo dónde está el problema porque si no vamos a seguir con lo mismo, tapando, como dice que en la noche van a sacar no sé cuántos litros de agua más, entonces eh, hay, hay un problema de fiscalización, en realidad, eso es lo que más eh, eh, importa ahora, creo yo, en realidad. O sea, no es que crea, sino que es, es la realidad, porque con por lo que está diciendo don Ricardo, eh, es, tiene toda la razón, bueno, sobre hay todo que... en los <risa> Hay que considerar que en el último tiempo, en algunas de las cosas que más se gastan dinero, sobre todo en la zona céntrica del país, es en la compra de camiones aljibes por parte de los municipios que precisamente se utilizan para llevar agua hacia algunos lugares, pero eso también eh, da muestra, ¿verdad?, de la problemática y con una problemática súper tangente, y que se está tratando, a, a, al parecer, por lo que uno logra entender o, o deducir de lo que está diciendo Ricardo de una manera equivocada, ¿no, Ricardo? Yo considero, nosotros consideramos, ¿cierto?, las agrupaciones que estas medidas paliativas que se están llevando hoy día a cabo. Yo sé que, eh, por ejemplo, el municipio tiene camiones de abastecimiento de agua, ¿cierto? Sabemos que hay un recurso eh, eh, del gobierno para este, para este medio, ¿cierto? La gobernación también hace lo suyo, pero nos quedamos cortos, estamos al debe, porque tenemos un coronel de Maule seco porque tenemos la viña Santa Carolina que tiene toda el agua del mundo acumulada en un tranque y son millones de litros, más encima saca el agua profunda, debilita el río Cauquenes, la, la gente, los agricultores ya no están en esas praderas, o esas, esas, perdón, esas chacras con choclo verde, con maizales que se veían cuando uno bajaba con los camiones cargados, era precioso ese paisaje, a mí me sorprende mucho ver hoy día un coronel tapado en viñas verdes y ver todo lo seco alrededor, tenemos una realidad una realidad tan cercana a lo que es Petorca. Nosotros, si no reaccionamos en, en menos de 10 años, vamos a estar hoy día con la misma situación que vive Petorca. Yo un día lo escribí y lo dije, y no es por asustar ni nada, es que ya estamos metidos en esto, ya sabemos perfectamente el andar de estas empresas. Ten, recuerden que tenemos una empresa que nos está mirando, que está aquí al lado, que está el mapa de, de, de Agrosuper un mega un megaproyecto, esto está, no hemos hablado todavía de Agrosuper pero ¿qué, ¿qué sucede a la hora de...? Eh, San Pedro Mengol sin agua. Nosotros hemos sido testigos con nuestro amigo Ricardo Jara y la agrupación nuestra donde van carretas a buscar a Pozones que el río Niquen es cortado a voluntad de la DGA para los señores arroceros del de de, señor Don Juan Carlos hace poquito rato dijo estoy en San Carlos. San Carlos es una ciudad de fama, de fama, de calidad de arroz. Miren lo que les voy a hacer. Arroz de calidad, de buen puesto en el mercado, muy bien vendida, pero a, a título de que nos cortaron el Niquen a Causquete. Y eso hace 10 años la dejía, cortó este río y lo declaró seco. Pero la, el, el, el, el agua llega, pero la desvían hacia, hacia los arroceros. Entonces, eh, si seguimos creyendo eso, de que, que y, y claro, demos agua, demos agua, y las carretas con agua verde, palo, para las ovejas, para los güeyes, pa eh, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos testimonio de la gente que está viviendo la miseria del agua, mientras tanto ahí en San Pedro Mengón, las los lo, lo, almendros, los nueces, gigantes plantaciones, millones de litros, que perquilauquel también lo devuelven con 17 bombas hacia atrás, hacia el cerro, hacia las cordilleras de estas que quedan aquí arriba junto con los pinos, y son realidades que tenemos, entonces las agrupaciones territoriales que nos podemos desplazar eh, por el medio ambiente, luchar por el agua, ver dónde está este problema, es por eso que hoy día yo delante le dije que desde el territorio para el territorio es hoy día lo que queremos expresar, que tengamos la reacción ahora, que, que, que la comunidad sepa lo que está sucediendo alrededor. Entonces tenemos una masa de problemas con ellos que vamos a entrar en, en temas eh, más adelante cómo explicar y qué es lo que está pasando también, se los quiero decir más adelante, Patricia eh, Ricardo, ¿y cómo usted desde el Consejo Municipal podría ayudar a, a solucionar de alguna forma esa situación? Mire, yo creo que con las experiencia que hemos tenido, como hemos canalizado todo esto en base a, a otras agrupaciones territoriales de la región, del país, eh, eh, también así tenemos contacto con, con páginas periodísticas como CIPER, que hoy día nuevamente va a venir a levantar información, CIPER es importante, CIPER escribió por Cauquenes, Sí, pero estuvo aquí con el tema con Durraga. Sí, pero no es menor una plataforma periodística, ¿cierto, Patricio? La ubicamos todos. Y hoy día vuelve de nuevo porque hoy día tenemos una, amenazas. Perdón, una plataforma periodística que además se tiene que sustentar con aporte, ¿ah? ¿eh? Hay que, que decirlo, como sí. funcionan algunos medios de prensa. Seguramente, pero acá nosotros no nos pidieron aporte, eh, lo único no, aporte que hicimos nosotros. Me refiero, eh, me refiero a que no tiene grandes presupuestos como otros medios de comunicación. Ah, por, por supuesto, favor. sí, pero son severos, son certeros, van a, a donde las papas queman y eso nosotros tenemos la experiencia con ellos. Eh, es porque hoy día también hay que tener eh, cojones para, día para decir no agro súper, Un durraco compórtese bien. Es que, es que créanme que esto es, es de valentía, de, de colocarle el pecho a las balas. Yo, no somos superhéroes, pero sí podemos, podemos como usted me, me pregunta, cuál sería la forma o la fórmula la fórmula está casi aquí mismo, porque si la empresa se está llevando la riqueza, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo dije en antes, dar trabajo, preferir el trabajo a la mano de obra de aquí, eh, industrializar menos, cosechan con máquinas y ¿no? si la gente queda sin pega. Eh, eh, hay aportes que ellos tienen dentro de, su, de, dentro de la organi organización de cada empresa Ellos tienen que tener y ellos aportan a se, eh, Ellos tienen que calificarse, por ejemplo, para los ISO ISO 9001, ISO... Ricardo... ...capacitación ISO Ricardo... ISO, eh, ...la idea se la devuelvo Perfecto Por las capacitaciones que uno ha tenido Estas empresas tienen que llegar a un nivel FCC, ISO pero para eso ellos les exigen que tienen que tener un bienestar con la comunidad, Patricio, y hoy día las empresas no están a la altura de la comunidad. Y por eso es que hoy día, si este concejal llega y si don Juan Carlos llega, podemos trabajar en comunidad para ir a hablar con estos señores y el trabajo que estamos haciendo nosotros aquí hoy día las agrupaciones y hacer el trabajo que corresponde de fiscalizar Patricio. Ya, vamos, vamos a ir a Juan Carlos también para otorgarle tiempo dentro de esta conversación. Los municipios muchas veces se debaten, perdón, se defienden, digo, eh, señalando que no tienen eh, herramientas para tomar medidas concretas en temas como, como el agua, ¿no? como fiscalización efectiva. Eh, pero usted, Juan Carlos, cree que por lo menos un municipio, un consejo municipal, ¿Pueden ayudar o pueden aportar a estar eh, presionando a las instituciones que corresponde fiscalizar de manera efectiva, como es la DGA, para que efectivamente revisen los cauces, para que efectivamente vean si es que las empresas están sacando o extrayendo más allá de las cuotas de agua asignadas? ¿Cuál es su opinión? Por supuesto que sí, el municipio tiene que ver con todo ese tipo de cosas, y la, lo, el consejo también, y como decía Ricardo, eh, si somos elegidos o no somos elegidos, también ir en, en conjunto a hablar con esta gente de lo que está pasando. En realidad yo creo que si eh, no somos elegidos, yo creo que igual hay que trabajar por eso. Hay que estar ahí, hay que estar en las agrupaciones, ayudando de alguna u otra forma, poder abordar ese tema, porque no podemos dejar que esto se duerma ahí, porque llega muchas veces hasta la puerta de la municipalidad, y hasta ahí no nos llegamos. Entonces, más allá no podemos entrar. Entonces, eh, se necesita eh, esa energía nueva, esa, esa energía joven, para que podamos abordar todos esos temas que están eh, aquejando a toda la gente de, de los sectores rurales, y especialmente a la gente que tiene la agrupación eh, Don Ricardo por ahí. Usted, Juan Carlos, en el caso de llegar la al la Consejo la Municipal, ¿sería un concejal en terreno o, o sería más bien ejecutivo? Y, y lo digo, ¿no? Porque usted hace referencia, por ejemplo, a que existe como una camada de candidatos que son más jóvenes, que son más vitales, eh, y porque además la ley no exige puntualmente a los concejales que tengan que salir a terreno o que tengan que levantar iniciativas, pero ¿usted se comprometería a ser, por ejemplo, un concejal más en terreno y estar a disposición de las comunidades cuando se les exija? Yo creo que soy el más viejo, yo. parece que soy el más viejo porque son todos jóvenes. Ahora ya noté ya porque don Ricardo tiene cincuenta y tantos años nomás, yo tengo más de 63. ¿Usted Hoy, quedó afectado calidad. con esa noticia? Yo, ah, ¿por qué no? No, si tengo 63, no. me gusta mi edad, es buena edad, es la última etapa mía. No, en realidad yo creo que el concejal debería ser de terreno, porque ahí está el problema. Hay que, eh, porque salimos de concejal y nos olvidamos. Después nos sentamos en el escritorio y esperamos a que sea el consejo para Una aprobar. Vez semana, Una vez por semana, y el resto. Yo ahora tengo todo el tiempo del mundo, antes no lo tenía porque tenía otras actividades. Y entonces eh, nos olvidamos un poco y hay hartas cosas que abordar y es que también. Específicamente las calles de Gauquene, eh, la iluminación de Gauquene, los sectores, la, lo, eh, los parques de atención. Eh, hay un parque extraordinario que se hizo allá en, el, en la cancha del Matadero. Y no, tienen, no tiene vida eso. Hay que buscar una forma de poder eh, incentivar a la gente para que pueda llegar a ese sector porque hay una inversión tremenda ahí y se está perdiendo. Entonces hay altas cosas más que se, se pueden, pero hay que estar en terreno para ir conociendo las necesidades de la gente. A, a, propósito, que... a, propósito, a propósito de a ese no parque, no ¿qué, ¿qué le parece a usted la situación que se vive ahí? Como usted dice, una amplia inversión para que se transformara en una área verde hermosa, ojalá llegase a tener eh, la, la calidad de área verde que tiene la Plaza de Armas, que parece que es la única área verde cuidada de la ciudad. Eh, sin embargo, está ahí medio abandonada, tiene como un, una fachada muy linda, verdad, muy interesante, pero... No pasa mucho ahí. ¿Qué, qué? Sí, pues eso ese es el problema. No hay no hay mucha vía, no sé si será el sector, pero no creo que sea eso, porque cuando eh, se hacían en ese tiempo las fondas, la gente igual iba wow. a ser el sector. Claro, llegaba igual. Entonces yo creo que hay que buscar una fórmula, eh, no sé, artística con... Eh, con la música, con el arte, con la danza, con los, los niños, los patines, las patinetas y todo este tipo de cosas, para poder eh, ser un parque entretenido, familiar, más que entretenido, familiar, usted, donde todos los puedan participar. Usted apunta que más que sea solo un lugar en el cual visitar, sea un lugar que además ofrezca ciertas eh, variedades de entretención para la familia. De entretención. Específicamente, yo, yo creo que también eh, nosotros debemos de, de preocuparnos un poco más de los adultos mayores, son los, los visioneros de, este, de esta comuna, son los que levantaron en, en su tiempo esta comuna y nos hemos olvidado, y yo como voy a ir con, la, con el... Con el estandarte adelante voy con mis 68 años, entonces ya voy directo para allá también. O sea, tengo, que, tengo que luchar por eso, porque todos vamos a llegar allá, entonces hay que tratar de... Yo, yo también decía, yo, o sea, tengo hartas ideas artísticas, culturales, para poder realizar en ese parque que, que está allá en el, en el matadero, en la cancha del matadero. Vamos a hablar un ratito más sobre el tema cultural, eh, ahora vamos a pasar un poco al tema de educación. Eh, y la pregunta es simple, vamos a partir con Ricardo. ¿Es partidario o contrario al regreso a clases presenciales? Eh, eso es un tema de actualidad nacional. Eh, considerando que estamos en una pandemia, ¿cierto?, eh, donde todo el mundo está asustado, preocupado, eh, profesores y alumnos y alumnas, ¿cierto?, que están en, en una situación de encierro, donde todavía no sabemos bien el, el, el, el término de la vacunación estamos por etapas, ¿cierto? Hoy día, ¿quién no ha tenido un familiar con COVID? ¿Quién no ha perdido un familiar por COVID? Entonces, ver que un alumno, alumna, eh, eh, tiene la probabilidad de contagiarse, que ya llevamos un tiempo, ¿cierto? Eh, yo sé que eso también es un poco estresante, pero creo que, por, sobre todas las cosas, la salud es lo principal no dejando de lado la educación, porque hoy día hay y medio, día y forma, que y bueno, en este caso sacrifican un poquito más al profesor también por el hecho de estar ocupando un espacio de su casa, eh, su computador, sus recursos para hacer sus clases, pero también, y yo lo digo eh, porque soy padre de una profesora, eh, también siento que mi hija está segura haciendo clases, porque se concentra en, en, en, en, en su dormitorio-oficina que lo transformó para trabajar con sus alumnos, porque eso es lo que sucede, ¿cierto?, pero también la veo que está sana, que no está corriendo riesgo, que la locomoción, que el colectivo, que porque hoy día no tenemos esa seguridad, esa certeza de que este virus está eh, superado, si es mundial. No podemos, no podemos hacer que nosotros somos la ciudad de la maravilla, que hoy día los niños van a ir al colegio, niñas y niños van a ir al colegio de forma más sana. yo yo creo que hoy día no estamos todavía a la altura, todavía necesaria como para que hoy día tengamos clases presenciales. Hay forma, algunos colegios lo están haciendo, 50%, eh, Hay una, ahí están inventando algunos sistemas que no sé si a la postre irán a dar Para usted, ¿qué sería no? necesario para volver a las clases presenciales? Primero que todo el código. Pero, pero Sea necesario la... ¿Pero ¿a, a, a qué se refiere? ¿A que, por ejemplo, los profesores, los funcionarios de educación ya tengan las dos vacunas? ¿O a que eh, estemos en fase 4, que es como la fase más segura eh, para volver a, a, a la vida normal? Porque es incierto, eh, yo creo que todavía estamos en la incertidumbre de tener datos efectivos. Eh, Cauquenes fue una de las primeras provincias en no tener la certeza de las personas que estaban contagiadas. Nosotros hace poco tuvimos una familia contagiada y la asistencia fue paupérrima. Entonces, eh, si no tengo garantías, si el servicio de salud está saturado, por ende los otros servicios también van a estar saturados, porque, porque eh, eh, eh, ¿en qué momento se libera esto? Porque todavía tenemos, tenemos comunas como Talca, imagínense, perdón, la provincia de Talca, Talca, la ciudad de Talca la vinieron a cerrar cuarentena ahora, pero que se merecía el cierre de Talca hacía rato porque era mucha la cantidad de gente que estaba contagiada. Entonces, no hay como una realidad concreta para decir, por pues eso, si no hay garantía. Yo creo que cualquier persona que no tiene garantías laboral hoy día no debiese eh, arriesgar su vida por, por, y, a, y arriesgar a contagiar a niños, porque también una profesora se puede ir contagiada y contagiar eh, alumnos. Entonces, hay una, una responsabilidad hoy día fuerte en eso, porque hoy día creo que, si bien es cierto, ya tenemos un año, ya con COVID, o casi el año, y si tenemos que experimentar, ver se cómo se comporta, porque hoy día, ese es el problema, ¿cierto? Muy bien, Ricardo, bueno, esa vamos, es mi opinión vamos a pasar la pregunta para Juan Carlos Álvarez, quien además ha tenido cierta eh, relación, ¿verdad?, con el mundo educativo en Cauquenes, por las mismas actividades que usted ha hecho, relacionadas a la cultura, relacionada a las bandas, que le ha tocado trabajar con niños también. Eh, ¿Cuál es su opinión? ¿Es partidario del regreso a clases más inmediato o con ciertas condiciones? En realidad, para mí es un poco doloroso hablar de, de, de ese tema porque yo perdí a mi señora en el COVID. El año, eh, el año pasado, el 23 de agosto, ella falleció debido al COVID. Y cuando Ricardo se refería a Talca, que fue una de las ciudades más grandes, fue allá donde se lo contrajo ella. Porque teníamos que ir regularmente a sus controles médicos también. Y, y una vez que fuimos ya llegó complicada y, y, y fue tan, tan rápido esta cosa que una semana y, y adiós. Entonces eh, es doloroso para mí hablar de ese tema, yo creo que eh, si no estamos preparados no tenemos por qué arriesgarnos en realidad, porque yo creo que lo, los jóvenes son la prioridad de nosotros, los, los adultos, la gente de Cauquén en general. Afortunadamente nosotros hemos, no hemos estado en, en fases críticas, hemos estado en fase 3, lo hemos mantenido ahí, pero de todas maneras eh, yo creo que es una decisión que pasa por cada persona, en realidad, porque eh, hay que vivirlo en, en carne propia para poder decir, yo y lo voy a mandar. Pero yo pienso que el, el, los padres podían decidir y, y, y volver, yo, yo, yo pienso, a volver a, a, a, a la educación de hace un tiempo atrás, cuando era una pura jornada, media jornada y los niños estaban en la mañana, y como los cursos aproximadamente son de 30 a 35, pueden ser de 15 en la mañana en el mismo curso y 15 en la tarde. O sea, yo pienso que puede ser así, buscar alguna forma, pero yo creo que no estamos en el momento preciso todavía, porque nosotros somos como el puente eh, de, del contagio en cauquenes porque tenemos mucha gente que pasó en el verano por aquí y, y vuelve en cauquenes y yo creo que una vez que... Hay que esperar un tiempo más. Yo creo que estoy de acuerdo en eso. Primero, Juan Carlos, nuestras <risa> condolencias por la pérdida de su señora. Eh, me imagino que una situación difícil, bastante reciente además, y, y por una situación, lamentablemente una pandemia mundial. Así que nuestras condolencias y agradecemos aún más eh, que usted esté aquí presente con nosotros, haber aceptado, eh, haber participado de esta conversación, eh, porque es sin duda muy valorable pero eh, en cuanto a las condiciones mismas, por ejemplo, eh, y si es, que, si, es que está, si es que se siente capaz de, de responder la pregunta, no, insisto, por la situación personal, pero ¿usted sería partidario de que se volviera a clases presenciales cuando los profesores, por ejemplo, los trabajadores de educación ya cuenten con las dos vacunas, o cuando se esté en una fase 4 que es ya más segura, que se tiene más controlada la enfermedad? Yo creo que en una fase 4. Yeah. Específicamente en la fase 4, porque ahí va a, ser, va a estar más controlada, van a tener las dos vacunas y se van a dar muchas cosas más... Eh, si hay que protegerse, porque hay que protegerse. Uno, uno al principio lo tomó muy livianamente esto. Pensó, a mí nunca me va a pasar. Yo también en algún momento lo pensé, pero eh, hasta que le pasa, uno y ahí uno descubre que eh, es como que es la realidad. No, sin tener mayor antecedente teníamos en pauta también hacer esta pregunta y a su juicio, ¿cómo considera que se ha manejado la pandemia? ¿En Cauquenes? En Cauquenes y en general o, en el o, país Bueno, a, a nivel nacional yo creo que últimamente se ha manejado un poco mejor al principio como que vivimos un poco, como vivimos un poquito gote, pero eh, yo creo que era algo nuevo, era algo que nos, que nos, que nos sorprendió a todos es como, es como la pérdida de un ser querido, cuando se va a un ser querido uno, uno no espera eso, que se vaya entonces eh, se sorprende, queda como choqueado Y esto pasó lo mismo, nosotros nos creíamos héroes y, y nos dimos cuenta que había algo eh, que era mucho más que eso, que nos podía atacar a todos por igual, sin distinción de sexo, raza y, y color. Y todavía, Entonces, gente eh, que, y todavía hay gente que no cree en la pandemia. Eh, Juan Carlos, por lo tanto, usted también y su familia además tuvieron que hacer cuarentena, me imagino. Yo me tocó hacer cuarentena... Eh, los días que ella estuvo hospitalizada después en Talca, porque la llevamos a Talca, y, y tuvimos los 14 días, y justo, pero fue algo muy increíble, justo el día, es doloroso hablar de esto, pero en realidad lo voy a decir, el día 14, ella que nosotros cumplíamos la cuarentena, ella falleció el mismo día 14, así que pudimos ir a, a buscarla, a Talca y todo el cuento y traerla directamente a cementerio. Entonces, por eso le digo que nosotros tenemos que tomar un poco más de conciencia por la situación esta que hay, es, es, es difícil. Yo hoy día andaba en San Carlos, aquí estaba en cuarentena, y logré entrar, eh, no sé cómo, pero entré. Me, me pararon un poco, sí, pero tenía un que había, sal, salvo que había sacado. Un salvoconducto. Muy bien, vamos a pasar entonces a Ricardo a consultarle a su juicio, qué le parece cómo se ha manejado el tema de la pandemia, a nivel local y también a nivel nacional. Bueno, tampoco hay que conocer ciertas eh, realidades mundiales, ¿cierto? Uno está al tanto de las noticias, está al tanto de las informaciones. Hay países que la han pasado más crítica que nosotros, ¿cierto? Y en ese sentido, hoy día estamos con un proceso de vacunación, donde todos queremos hacer la... La, la, estar antes de la lista cierto ha pasado por ahí que alguien se pasó Colar por, por encima ¿Ah? Colar <ríe> claro eh, eh, yo estoy dispuesto a agonarme eh, porque necesito darle también tranquilidad mi mamá tiene tercera edad acá también eh, somos crónicos a esta altura más de alguna enfermedad que es la presión la diabetes, cualquier cosa puede estar invadiendo nuestro cuerpo, entonces igual eh, somos zona de riesgo o sea, zona de riego perdón, estoy muy, muy ligado población al territorio. Población de, arribo. De arribo. Claro, de población, población de riesgo. Claro, población de riesgo. Entonces, eh, no estoy de acuerdo, eh, que de alguna forma tampoco podemos ser tan críticos de un sistema. Si sí, eh, elogiar, cierto, el trabajo del sistema, del personal del sistema de salud. Sí, hay, que, hay que sacarse el sombrero porque de verdad son los que están ahí en la primera fila y aquí en Cauquene también. Ellas, ellas y ellos son los que han tenido y, y contagiados también algunas y algunos y, y, y, y la han pasado pésimo por estar en su trabajo salvando nuestras vidas. Eh, después quiero hablar algo del tema del hospital con relación a lo mismo. Eh, si usted me lo permite, Patricio. Bueno, y también darle las condolencias. Es que a el Juan tiempo no nos lo permite, ¿ah? Porque... Sí, sí, sí, <risas> sí. Tenemos para rato, que yo creo que está muy dispersa la conversa, yo creo que eso, eso está. Y darle las condolencias a don Juan Carlos también, porque nosotros también hemos tenido, tenido perdón, la familia alguna mala noticia al respecto entonces a nivel local igual se hace también lo que se puede de acuerdo a los recursos que hay y, y, y, y si como dijo Juan Carlos delante, igual somos como un poco pasivos en este momento pero tampoco hay que descuidarse porque el verano ahora ya la gente de la playa se viene un poco paga, entonces tenemos que tener con las medidas de cuidado todavía mantenerlas porque si leemos se estado haciendo bien eh, que igual estamos como, como que estamos en una etapa, la constitución está cerrada bueno, eh, hay que señalar que hay que señalar, que en, hay que señalar que en que en las últimas semanas no, Cauquenes no. y Peyúgue han tenido nuevamente un aumento. Eh, en sus números de casos también. vamos a seguir avanzando porque eh, Ricardo dice sobre el tiempo y les cuento que nos van quedando como 13 minutos nomás de, de, de conversación en esta plataforma sí, sí. así que vamos a ir al tema de la cultura Juan Carlos, que es un tema el cual usted conoce muchísimo, usted dice por ahí que la pandemia también ha afectado un poco la cultura, pero si uno objetivo tenemos una casa de la cultura que tiene algunas actividades pero que uno esperaba que se transformara en un museo, que fueran un centro eh, de atracción cultural y no sé si es que lo ha cumplido tanto. No, por supuesto uno no, no puede jugar a las personas que trabajan en la Casa de la Cultura, ¿verdad? Porque no depende 100% de ellos. Pero y si vamos a otro tema, el teatro eh, municipal de Cauquena es prácticamente una bodega, que estamos revisando unas maquetas en 3D hace como dos años y todavía no tenemos eh, ni luces de que comiencen las reparaciones del teatro. Llegamos al tema de la cultura, pues Juan Carlos. Cuéntenos, ¿qué nos puede decir al respecto? Oye, no Es triste lo del teatro, ¿verdad? ¿eh? El teatro municipal, las veladas de los colegios, los shows, etcétera, tantas cosas que pasan. Eh, yo quiero decirle que, en realidad, eh, el, el, cuando a mí me pidieron que me a hacer cargo de, por segunda vez de la banda instrumental del liceo Antonio Vara, yo puse una exigencia y dije que, que tenían que comprarme instrumentos nuevos. ¿Y qué pasó? Esto fue antes de la pandemia. Ya. Y ahí ya. quedaron los instrumentos. Entonces, con la pandemia quedaron los instrumentos. De, la inversión que se hizo en educación quedó ahí. Una arriba en el, en el aula. Entonces, por lo menos esto, llegaron los, los instrumentos nuevos. Llegaron los instrumentos nuevos. Lo que yo proponía, y había hablado la otra vez con el inspector general, he dicho de que los jóvenes que están trabajando conmigo se, pudiera, se hubiesen podido llevar el instrumento a su casa. Específicamente la trompeta, el saxo y, y todo ese tipo de cosas para poder seguir trabajando con ellos eh, en forma eh, personal. Yo tenía esa disposición de poder ir, porque lo que más me gusta es que, eh, poder enseñar. Porque uno cuando enseña también aprende. Entonces, eh, pero no, no, no, no tuve mayores noticias, así que no sé cómo, cómo que a pasar este año, porque usted tiene que ponerse a pensar que los instrumentos de viento, si no son ocupados, se empiezan a mudar, se empiezan a, a, a echar a perder. Y nuevo. Entonces, eso es, es doloroso para mí. Ver que se estén perdiendo los instrumentos. Eh, de viento de la banda instrumental estoy hablando específicamente porque ahí había Pero una eso, banda de eso, guía. ¿Puede, ¿Puede haber una, una mantención que permita a, a los instrumentos? Debería haber una mantención y deberían tener. Eh, es que la gente que no conoce el tema dice, dejémoslo ahí guardado, esperemos que pase esto. Yo también no, lo planteé. No no, claro, en una oportunidad le dije yo estoy dispuesto a venir a hacer una mantención. Estoy dispuesto, pero te vamos a llamar y te vamos a avisar, entonces quedamos en que voy y no voy, y eso no, no es bueno para... para y en un aspecto más global, en un aspecto más global, ¿cómo considera que está la cultura en Cauquenes? Ya lo decía anteriormente en otras eh, intervenciones, que faltan actividades, que usted extraña las grandes veladas, los grandes eh, shows artísticos que se hacían de manera local, ¿qué es lo que falta desde, desde su punto de vista en Cauquenes? Todo. Todo, lo resumo en una pura palabra, falta todo. Falta eh, la energía, no sé, falta alguien que, que, que se coloque las pilas y que esté ahí, y, y por supuesto la autoridad también, pues la autoridad es la que dirige todos lo, los departamentos, de educación, tanto educación como cultura, social, y, y etc. Entonces ahí falta un amenito, y tenemos que ponernos a pensar de que eh, la música es el idioma universal, y con eso vamos a levantar anímicamente, en esta situación difícil de la pandemia, a Cauquete, porque la música le hace bien a todo. Entonces, yo creo que por ahí estamos un poco flojos, en realidad, demasiado flojos, diría yo. No sé, lo digo a lo mejor porque me gusta tanto la música, me gusta tanto el arte. No solo pensando en la música, en que toquemos en la plaza de armas, que hagamos un show, tenemos que pensar también eh, en la cultura, en el arte, en la pintura, eh, en otro, otro tipo de, de, de cosas. En, en los adultos mayores, que específicamente, yo, yo tuve muchos talleres de adultos mayores, les enseñaba a tocar guitarra en las puntas de vecino, y siempre iba a las puntas de vecino. Después que salía del horario de trabajo a las 7 de la tarde, yo me juntaba en la, en, la, en la sede de la Junta de Vecinos con Marisa eh, Torres, que estuvo el otro día también con ustedes hablando acá, yo le hice clases de, de guitarra y algunos adultos mayores aprendieron. Eh, en otra oportunidad, cuando estuve en la Casa de la Cultura, eh, hice un proyecto de un festival de coro de adultos mayores, que lo terminamos en el, en el bonito portal, el, el único mol que tuvimos a, hace un tiempo atrás, que era el portal que cerró, donde yo cantaba ahí en las tardes también. Ahí hicimos la final del, del concurso de coros del adulto mayor. Fue algo muy entretenido y enriquecedor completamente para mí, porque los adultos mayores son muy responsables, además de eso, son muy jugados, son muy entregados. Ellos venían con túnica, fue algo... Lo, lo, lo focalicé desde la Casa de la Cultura cuando estaba yo ahí. Claro. Hicimos eso, después hicimos un buen 100%, y siempre estuve tratando de, de incentivar la, la parte que más me, me compete, pero sin dejar de lado las otras partes también, pero abordaba a toda la gente, a los jóvenes, al adulto mayor, a los músicos, y, y a la gente del arte también, del teatro, etc. Incentivar las expresiones artísticas, entonces, Juan Carlos, considera que es necesario. Y para usted, Ricardo, ¿cómo ve el, el ámbito cultural en la comuna de Cauquenes? Eh, Patricio, ¿le puedo hacer la pregunta yo a usted ahora? A ver, <ríe> vamos a, ver. a cambiar. ¿Dentro de la cultura podemos agregar el deporte en esta pregunta? ¿O vamos a tener un espacio para el deporte? Mire, nos queda tan poco no tiempo que pierda. no... Eh, trate de condensar los dos temas. Autorizado sí, por pregunto, porque, voy, porque lo voy a condensar. Eh, Mire... Yo escuché detenidamente ya a don Juan Carlos y entiendo su amor por la música y yo creo que él lo hable, es positivo, la música nos levanta el ánimo a todos y a todas, ¿cierto? Porque ya sea una ranchera, una folclórica, eh, un bolerito, ha sido siempre? un bolerito, sí, eh, eh, es, es, es musical el Festival de Churco lo dice, pero ha perdido trayectoria, ha perdido prestigio, hoy día no tienen oportunidades los artistas locales, se traen artistas que ni los conocemos, bien, entonces, bien lo que dice. Eh, entonces eso, eso, Cauquenes va perdiendo su esencia. Como la semana maulina que hacía en Constitución también en esos años, son algo que uno lo no tiene en la memoria, que eran, era de Talca, de San Javier, los cantantes de Constitución, los, los extraños 80, que más o menos son de la generación de Don Juan Carlos. Entonces, eh, la familia Oregón, que son todos vecinos míos ya de Constitución en los Guanales. Bueno Entonces, eh, hoy día, si plasmamos eso, la cultura, la pérdida de la de la. De la, de la, de la de la autenticidad de la ciudad, ¿cierto? de lo auténtico, de lo propio, de lo autóctono, ¿cierto? Vamos perdiendo categoría en eso. No, no, no nos, vamos, nos estamos llenando de moles chinos, por ejemplo, ya no están las cosas artesanales ahí. ¿Por qué no hay un molde de la artesanía en el centro? De la artesanía de allá, de la locera de Pilén, de los calcetines. Hoy día, ustedes ven el día jueves, las, las calcetineras están vendiendo, las señoras que tejen a precio huevo su producto para llevarlo a Puerto Montt. Entonces, creo que las autoridades, la, los concejales son autoridades. El alcalde es autoridad, pero los concejales también lo son. Tienen que hacer su pega. ¿Por qué no, no se hace? ¿Por qué no se se, se limita a, a sentarse, como dijo adelante, un día a la semana? Si nos pagan o nos van a pagar para eso, si, si que llegamos, por supuesto, porque es un, es un trabajo. Es un trabajo que va que hacerlo con responsabilidad. Ahora, mi, mi propuesta, lo dije en un programa que estábamos haciendo tiempo atrás también y lo voy a seguir, porque yo como transportista, como camionero, ¿cierto? Conozco bien mi Chile y dentro de, una, dentro de lo que conozco, conozco, yo creo que ustedes también a lo mejor, en la cuarta región, en La Serena, está la Recoba. La Recoba es un centro cultural artístico, de comida, de artesanía y que reúne muchas provincias y todo se concentra en una pura parte ¿les parece a ustedes venir, por ejemplo de Parral, de San Javier, yendo para Peuge, buscar un espacio donde entre el turista deje ese, ese sustento que necesita la locera que necesita la, la señora que hace el calcetín que la señora que, que va a vender un trozo de cordero al palo, que aquí es el mejor cordero que tenemos, ¿saben ustedes que el cordero de aquí llega a Puerto Montt? Saben que el cordero se carga en camiones y se va para Puerto Montt. Como se va a los calcetines, también se va nuestra carne para allá. Y allá, ¿cuánto cuesta un plato de eso? ¿Por qué somos exportadores de productos finos y recibimos miseria? Eso es lo que nos pasa con el vino también, ¿cierto? Tenemos un vino propio, 250 años, pero nos llegan las grandes viñas y hay que elogiarla. Hay que decirle que las cepas ca Caverneo, cabiñón de Conchitoro, de Undurraga, es especial y, y carísima, ¿no? 90 mil pesos la botella. Entonces aplaudimos a las grandes empresas que nos están llevando los recursos. ¿Y qué falta para potenciar lo propio, Ricardo? Esto, po, que, que, que hagamos el trabajo, que, que, que consigamos y escuchemos a la gente, que escuchar a las personas, suena un poco populista, pero sí se puede hacer. ¿Por qué no solicitarle a la alcaldesa o al alcalde que va a ser la que va a gobernar, cierto? La que lleva. Porque sabemos perfectamente que un alcalde y una alcaldesa va a ser autónomo, un municipio autónomo, pero para eso está el trabajo. De los concejales y las concejalas que okay. han entonces unir ideas. El equipo de concejales debiese ser un equipo, Patricio, un equipo constituido para ese efecto. Oiga, usted me dijo Buscar que me, me, iba, me iba a fundir el tema con deporte, pero se lo leo todo con cultura ya. Eh, ¿Qué iba a decir ya, sobre Brevemente. Es que, es que. Eh, en cuanto a deporte, ¿cierto? sabemos que Cauquenes es futbolizado, tiene mucho fútbol, mucha cancha, pero también hay oportunidades también para el deporte náutico. ¿Y por qué usted dice náutico? ¿Qué está hablando este hombre? Porque hoy día, como tenemos que recuperar el agua, tenemos que recuperar el paisaje que tenía antiguamente el, el río Cauquenes, ¿eh? sí se puede limpiar, sí se puede sacar ese cemento, sí se puede sacar ese. Vayan a verlo. Es una lacra. Es, es, es un taco que hay ahí debajo que llega, a da, está putrefacto. El escenario que tiene el señor Muñoz ahí está putrefacto para hacer su, su despedida de sus 12 años, por supuesto, y, y lleva tres años ahí. Y, y, y por eso nosotros somos los que estamos limpiando y tratando. Echo Cauquene una agrupación que limpia el río. ¿Por qué no hacerlo navegable para la kayak? Escuela de kayak, escuela de remo para niños, chicos y entreteneres, porque no todos tienen la facilidad, como dijo don Juan Carlos Benante, de de salir a Peyúgue. Y se puede hacer un club de bote, se puede hacer, pero a eso están los recursos, hay que ver la fórmula, creo que hay una idea de este humilde candidato a, a, a, a, a buscar de a dónde podemos buscar ese recurso. Yo fui bueno. deportista de, de Náutico, eso se lo estoy diciendo, sí. Remo también se puede hacer aquí porque tenemos un tremendo tranque, entonces motivar deportes nuevos son importantes, Patricio. No muy constante. bien. Eh, eh, señalar que durante la administración, Badilla, si es que mal no, no recuerdo, se hizo por ahí un intento que no se sabe también qué pasó con, con, con esos implementos que se compraron en esa época. Seguramente. Juan Carlos, ¿y usted qué considera referente al deporte en la comuna? El deporte... no soy muy futbolero, yo, yo soy más... Eh, pero de lo que estaba diciendo recién del río me impresiona lo que dijo don Ricardo ahí, porque ese era un punto de encuentro que teníamos en Cauquene eh, con, el, con el mudito que había que era el dueño de los botes y uno tomaba el bote y salía hacia arriba. Mañoso, el... sí. No, pero año, <risa> año... el años, el, el mudo muy mañoso. Y qué bonito se, recuerdo. Se, se cuando vino Francisco que... Motua, también al Festival del Río, cuando se hacían una balsa. Yo fui ganador de uno de los festivales del Río cuando se hacían balsa en esos años, muchos años atrás. Y. Y también recordarle a don Ricardo que Juan Carlos Duque es de constitución, pues, es de constitución. Y, vecino de nosotros y, claro, y nosotros teníamos acá a Fred Molina, que era un, un artista caujerino, que eh, se fue y desapareció. Nos, no somos nosotros, nos falta la, la, la personalidad argentina nosotros para poder reconocer como, y llorar a, a nuestros ídolos como lo hicieron con Maradona pero nosotros nos olvidamos de la gente que ha hecho harto por cauquenes y que ha progresado, tú Ariel Sánchez, hubo varios chiquillos que ya se fueron, está Ricardo Ruiz, que también es uno de los cantantes popularistas. Hay, hay, hay, hay mucha gente, mucha gente aquí, pero tiene los caminos cerrados a, a la parte artística, pero lo que dijo Ricardo, eso es lo que más me encantó, porque yo cuando recién llegué a Causquen, iba a la piscina, en bicicleta íbamos a juntarnos allá y a andar en bote, nos subíamos con algunas chiquillas para colorear un poquito más arriba, <risa> <que> era muy entretenido. <risa> muy bien, vamos ya el, terminando. El artista no tiene las puertas cerradas, hay que agregar eso, el, el, sí, el, sí, el artista, sí. el artista tiene está bloqueado, está bloqueado, está bloqueado. necesitan... Sí, está bloqueado, sí, sí no, te, tiene razón, tiene razón. Vamos a cerrar ya claro esta, que... esta entrevista. Han, han salido bastante buenos conversadores. Ya estamos, de hecho, pasado la hora, pero vamos a alargar un poquito para pa ir redondeando ideas. Para usted, Juan Carlos Álvarez. ¿Aprobó o rechazó? Venezuela. ¿Cómo? ¿Usted aprobó o rechazó? cómo usted aprobó o rechazó aprobé o rechazó? La nueva ¿Aprobé? constitución. Aprobé. Aprobó. Aprobé. La, aprobé la Está de nueva acuerdo rechazó? con una nueva constitución. Sí, estoy de acuerdo con la nueva Constitución. ¿Y qué debe tener sí, esa perdón. nueva Constitución? ¿Cuál le... Rápidamente, sin profundizar mucho, ¿cuáles son los puntos trascendentales eh, que usted considera debe tener? Bueno, ahí la gente más idónea, tiene que haber gente idónea que, que pueda manejarse en ese tipo de cosas. Yo realmente no me manejo mucho en esa parte, pero yo creo que debe haber una nueva Constitución para sacar un poco las cosas que no están un poquito de más. Y la última pregunta para usted, Juan Carlos Álvarez, eh, ¿por quién va a votar como alcalde? He hablado muy poco, he hablado muy poco, parece, porque me está preguntando más. <risa> lo estamos atrincherando. No, no, no. ¿Por quién va a votar como alcalde? Yo, eh, ¿o alcalde. Si no, si digo lo que digo, eh, bueno, tengo que buscar mi línea. Tenemos que apoyarnos por ahí. Voy a buscar mi línea, y, y el voto como secreto no puedo decir el nombre del candidato pero voy a buscar mi centro y mi línea ¿todavía no tiene decidido su voto? no, se lo tengo decidido por mi línea, dije ¿y cuál sería su línea? si es que uno eh, hace los cálculos yo soy bueno para hacer cálculos así al voleo nomás no tan bueno para hacer cálculos <risa> matemáticos pero al voleo soy bueno a usted ver. es independiente pro -Poli. tendría que votar por Jorge sí. Muñoz eh, ¿Usted cree? ¿Es el único candidato en su sector? ¿O si no votaría por otro? No, pero yo creo que ahora tenemos que ver Yo creo que eh, en estas elecciones Que son municipales Uno eh, elige más a la persona Que el partido político O sea, usted Cuando no va a votar con Jorge Muñoz No, no, no estoy diciendo eso No, no dije eso yo, yo, yo voy a buscar la persona de mi línea Que, que piense y que tenga casi los, el, el, el mismo horizonte mío no puedo en búsqueda que... todavía. No, no, no estoy en búsqueda. Yo creo que lo tengo claro. Hombre o mujer. <risa> hombre o mujer, a ver. ¿Usted quiere el nombre, quiere el nombre específico, ¿ah? Pero, pero no, se hombre. sacó la foto con alguien o no? No, no, no me sacaba la foto con nadie, con nadie. Ah, muy bien, ya. Entonces no, no, no lo vamos a poder deducir por esa parte. Nos no, queda debiendo no, entonces el nombre del candidato. Se le doy la respuesta el 12 de abril. <risa> ¿Te parece? Bueno, vamos a tener que esperar. Eh, claro. Ricardo, usted, ¿apruebo o rechazo? Eh, aprobé. ¿Cuáles lugar, son la, las, las motivaciones de, de esa opción? ¿Qué cree el que la nueva Constitución? Abarca mucho, pero como simplificando más lo que se me acerca a... A, a, a nuestra lucha, a nuestra causa, hoy día necesitamos que el agua sea un equilibrio de todos y todos. Porque no es posible que hoy día el agua esté en manos de los empresarios y nosotros estemos tomando agua en un gotario. Y no es posible que en unos años más, en vez de tomar agua en un gotario, vamos a tener que tomar agua en polvo. Mire qué cruel lo que les estoy diciendo porque está visible aquí en nuestro territorio. Maule Sur está muy afectado por toda esta situación. Entonces hoy día necesitamos que nuestros constituyentes escriban una nueva constitución en base a la realidad que está viviendo el país. Y, y esto estoy tomando solamente un punto. Veamos todas las insuficiencias laborales. Eh, la, hoy día estamos pidiendo nuestra plata de la AFP que nos corresponde, nos robaron ese dinero, ¿Ocuparon? se hicieron grandes empresarios con eso, con nuestro dinero. Entonces, ¿cómo vamos a permitir más abusos? La, la constitución, está con, si bien es cierto, tiene detalles, tiene problemas, tiene todo, hoy día necesitamos que se escriba una nueva constitución moderna, actualizada, porque hoy día estamos ya con, con este aparato que se llama teléfono, hoy día vemos el mundo. Antes no, vivíamos en una burbuja. Entonces, tenemos aquí el poder, tenemos aquí el poder. Y tenemos una mano para también votar hoy día, como usted me va a preguntar enseguida, ¿por qué le digo yo las leyes laborales? Porque no es posible, no es posible que en mi cauquenes, en su cauquenes, en nuestro cauquenes, veamos trabajadores municipales, junto con las herramientas cortopulsantes, motosierra, rosones, en la mañana cargándose frente a la bodega del teatro, porque es una bodega de fardo, y, y, y los trabajadores municipales tienen que salir a trabajar arriba de sus camiones que en la plataforma de carga. ¿Acaso no hay un prevencionista de riesgo? ¿Qué le pasa a esos trabajadores que van a firmando cajas que van a repartir el día sábado? ¿Es ¿Cómo es posible que veamos eso todavía? Años atrás andábamos arriba de las micros, ¿cierto? De los techos o de las puertas. Colgando. Entonces, en, colgando. Pero hoy día en Cauquenes se ven trabajadores a las 8 de la mañana arriba de esta plataforma de estos camiones. ¿Cómo se llama un accidente de eso? Imagínense, ¿cómo andan arriesgando a las personas? Pues, yo veo la parte laboral, veo la parte que ellos tienen que hacer el trabajo. Para esto se necesitan vehículos de, de, de traslado de trabajadores al punto, no junto con la carga. Y esto es municipal. Ojo, ojo concejales, si, si yo no llego... Si usted llega, don Juan Carlos, yo le voy a exigir que esto se prohíba. yo le voy a mostrar los fotos y los videos que tengo de tra los trabajadores municipales que andan afirmando la caja. Afirma la caja y su cuerpo, ¿quién lo afirma? O cuando están con la lo motosierra, juntos sentados arriba. Sé. Ojo por eso. Lo sé, lo he visto. Lo he por visto. eso, si usted llega, yo sí. le voy a cobrar la palabra. Ya, y yo le voy no, a cobrar la palabra de cuál va llega, a ser su llega. candidato alcalde. Oh, ¿Por quién va a votar? Este Max, caballero, mire, este, yo le voy a decir al tiro, don Patricio, no está forzando, yo ya fui declarado persona no grata aquí en Cauqueles, Pero por el, el eh, Por, por, por usted, me está, usted me está prácticamente, que yo tome mi maleta y me ponga en el terminal donde una lucha y me lleve. Le voy a cambiar la pregunta, mire, mire, le voy a cambiar la pregunta, <ríe> al, al candidato que usted apoyaba, que yo lo vi en redes social apoyando, ya no está. Sí, correcto, no ¿Por está. quién va a votar ahora? Me quedé sin candidato y sin candidata, si yo también perdí... Yo vi un paso al lado de la candidatura territorial de la señora Nery Rodríguez. ¿No eh, ha habido reconciliación? No, no, no. Del 22 de agosto no ha Y eso eh, suena mucho tiempo. Entonces, se maduran las ideas, se procesan. Eh, yo soy consciente y consecuente donde estoy yo no soy político, no vengo de una senda política, yo creo que no sé si don Juan Carlos no, pero yo vengo de la política, del trabajo, de mi de desarrollar mi, mis hartas profesiones, eh. no tengo un título, pero sé hacer hartas cosas, soy bien multifacético, entonces si, si, si, si usted me quiere comprometer a mi palabra, hoy día me quedé sin candidatos y sin candidato, hoy día tengo que ver que, y... que los candidatos que están se pongan a la altura, si sí, lo que quieran, por supuesto, dígame. ¿Y, y, ¿Y no hay posibilidades que usted se reconcilie con la candidata? No, porque creo que a esta altura ya no queda tiempo. El reloj de arena tiene un tiempo nomás. Para todo, para todo efecto hay un tiempo. Usted compra un yogur en el mercado y se demora cuánto en que se, se venció. Y ese es un tiempo. Todo tiene un tiempo. Pero Así no, que, va, a poder votar no <risa> va a poder votar en blanco. No va, a va a anular, poder no me en... diga que va a anular en esta elección. No, no, ahí estamos mal. Eh... Claro, o sea, si, si, si, si, si, si, si hablamos en, en, en efecto de la línea, como dijo... Eh, sí, Patricio, también puedo hacer línea, el cálculo, ya que ha descartado usted también. ¿Le queda ¿Ah? solo Leiva? Correcto. Con, con, claro, con Leiva no nos llevamos mal, no hemos conversado, no hemos tenido esa fraternidad de conversación, porque para eso hay que conversar con el candidato. Yo también soy el candidato. Hoy día estamos en igualdad de condiciones, todos y todos. Todos somos candidatos. Foto, foto, foto, pero yo creo que más que la foto vamos a hacer la pega primero que todo. Eso es eh, verdad. Porque, porque, porque queremos que, que hagan el... la pega más que la foto. Sí, y hoy día va por la persona, ¿sabe usted? Como va, va, va yo creo hoy día va a ser un cambio, va a ser diferente, esperemos que sea diferente. Y, y, y en la independencia en la cual estoy, estoy cómodo, estamos cómodos, porque yo tengo eh, un equipo de trabajo que es mi familia y el apoyo de la agrupación y se lo dije delante del pero, territorio. Pero ni tan independiente, pero ni tan independiente ¿Por qué, porque así, así como Juan Carlos tiene, va por cupo me imagino que habrá algún, algún compromiso con la colectividad que les otorga el cupo. Y usted tendría que tener algún compromiso con la DC, con, con PRO o con Ciudadanos, me imagino. Yo conocí a, hace poco tiempo a, a la DC de Cauquenia, a la señora Inés, a, a este señor Pérez, ¿cierto? Eh, la señora que va de constituyente eh, Soledad Medel eh, eh, ahora en esta última instancia he conocido la orgánica de ellos cierto entonces están en la de ellos yo soy como la visita que vengo llegando después y en base a eso tengo que hacer mi trabajo porque queda poco tiempo Patricio y, y como también tengo eh, y tenemos un trabajo previo creo que me tengo que dedicar bien a eso porque creo que también es, es parte de mi esencia es parte de mi luz entonces, eh, y si bien le hace a Cauquenes que yo siga en esa misma luz, voy a seguir. Ya, lo dejo ahí, lo, lo vamos a dejar ahí y le pido que vaya pensando porque va a tener solo dos minutos para decirnos por qué la gente debería votar por usted, que ya es la última vuelta. Ah, claro voy, que sí, me está adelantando. Y voy por Juan Carlos Álvarez, eh, para que primero me diga, ¿hay algún tipo de compromiso con Evópolis? ¿Cómo? ¿Hay algún tipo de compromiso con Evópolis que le otorgó por, el cupo? Por supuesto, por supuesto que sí, porque me, me otorgaron la posibilidad, me llamaron, estaba yo aquí mismo en San Carlos, y me dijeron, entonces yo, me costó un poquito, porque estaba pasando por un proceso difícil ese del duelo, pero me dijeron que me iba a hacer bien y me convencieron un poco, como somos, eh, conozco a harta gente ahí, somos amigos, entonces, eh, me costó un poquito decidirme, pero al final lo leí con mi hija y lo decidí, y tome la opción y ahora va a partir usted con sus dos minutos para hacer un llamado a la gente que nos está viendo a través de esta plataforma en caucanesnet.cl eh, para que apoyen su candidatura, don Juan Carlos Álvarez candidato independiente pro Evopoli bueno, yo eh, quiero invitarlos a todos tengo una cancioncita por ahí que después va a aparecer, todavía no ha aparecido eh, que habla de mi candidatura y quiero invitarle a todos los amigos de Cauquenes, a los músicos, a los artistas y a todo tipo de gente que tengan que ver con la cultura para que me puedan apoyar en esta candidatura. Me salió verso, mira qué bonito. Eh, y poder eh, cumplir el sueño de muchas personas. Yo creo que vamos a tener que unirnos todos. Si hoy día, hoy día o mañana no soy elegido concejal, eh, estaré dispuesto para el que quiera que lo pueda ayudar en la parte cultural y seguir trabajando con la cultura del Cauquene, con la música, que es lo que más me gusta, que es, es mi vida y mi pasión el que muere si ya el que nace en muere cantando eso. entonces pero es lo que me alimenta el alma y lo que me tiene bien parado ahora por todas las situaciones que yo he vivido, pero en realidad yo quiero invitar a todos los, a los amigos de Cauquene, a la gente de Cauquene a que nos unamos todos sin, sin diferencias de color, raza eh, política, ni, ni mucho menos que trabajemos todos por un Cauquenes para todos, y con todos sin excepción de nadie que nadie se quede afuera que seamos todos una sola familia que Cauquenes sea una sola familia Muy bien, Juan Carlos agradecidos de que nos haya acompañado y muy bien por ese llamado y vamos con don Ricardo Palacios, cuenta con dos minutos nomás, usted se me se me extiende un poquito, así que ahí atento más Joven <risa> Estoy lleno de ideas. Lo mismo, el pero... ímpetu juvenil, dice usted. Sí, lo hay. Eh, hay power, eh, hay punch, que decía un tío mío. Bueno, no voy a perder mis dos minutos porque el tiempo corre. Eh, creo que hoy día elegir, eh, saber elegir es la responsabilidad de todo y todo. Eh, elegir una buena concejala o un buen concejal es responsabilidad de todo y todo. Yo quiero también un buen concejal. Quiero una buena concejala. Porque, en serio, o sea. Obvio que yo sé que voy a, me a dar mi voto, pero si yo no quiero también, quiero que quede esa esencia ahí, porque hoy día Cauquene lo necesita, más que nunca, es un SOS que está viviendo el territorio. Créanme, amigos, eh, digo amigos, por esta, esta, esta linda reunión que fue, fuimos invitados, ¿cierto? Hay problemáticas serias, graves, no visibles, las hemos tratado de visibilizar y todavía siguen y continúan, continúan. Entonces... Eh, el trabajo en el territorio que, que lleva a este candidato a exponerlo, a mostrarlo, lo hemos llevado a cabo de... de, de, de, de, de estoy representando a un grupo de personas o a una comunidad que, que en su momento va a elegir también, y eso lo, eso lo va a decidir, como dijo usted, don Juan Carlos, eh, en el voto. Llamo al apoyo también a, a, a elegir buenos candidatos. Yo puedo pedir, llamar que voten por mí, pero también eh, las personas que no van a votar por mí también no se equivoquen en votar por una buena candidata, ¿me entiendes? Quiero ser bien, eh, bien amigable con lo que les voy a decir, con lo que les estoy diciendo, porque yo todo, hay 35 candidatos y hay que sacar 6 buenas y buenos candidatos, entonces eh, creo que ustedes se lo merece, ustedes se lo merecen, nosotros lo merecemos, el veros para todos. Entonces creo que la responsabilidad que tenemos cada uno y cada, cada, uno y cada una cierto, Muy es ese, hacer un buen trabajo. Muchas gracias. Muy bien, ahí teníamos el cierre de Héctor Ricardo Palacios, quien es candidato independiente pro pacto de C, pro ciudadanos. Juan Carlos, lo último. Lo último que quería decir, eh, eh, eh, yo en un principio partí diciendo de que eran 35 aproximadamente candidatos que venían con ideas muy frescas y no, digamos, tan entorpecidos con la política. Entonces son gente más independiente que va eh, en esta oportunidad a los 35. Con excepciones de algunos, pero yo creo que está todo el pago en la energía y las ganas de trabajar como lo hace don Ricardo también. Bueno, yo le agradezco Gracias, a los dos, Caldo. a Ricardo Palacios, a Juan Carlos Álvarez, por habernos acompañado en este retorno de las entrevistas de nuestra plataforma caucanesnet.cl. Eh, se agradece la disposición, se agradece el buen momento de conversación, hacer la invitación también para las otras candidaturas, para que quieran participar, eh, porque también, eh, lamentablemente, son muchos candidatos y no podemos recurrir a todo, así que quienes tengan la intención de querer participar también de este espacio, nos pueden escribir a caukenesnet.com, arroba gmail.com, eh, para que los equipos ahí se muevan también y puedan ser parte de este espacio, que es un espacio que no pretende ser polémico, sino más bien amigable, y creo que así lo ha sido en esta jornada. Le agradezco muy, eh, nuevamente que nos hayan acompañado, y agradezco también a quienes nos siguieron en su casa. Y recuerden seguir informándose todos los días en www.cauquenesnet.cl Será hasta la próxima. Que estén muy bien.